Pues, pues eso, vamos a introducir, voy a ser muy breve, la radio de la Universidad de Granada. Eh, introduzco las bases del concurso, ¿de acuerdo? Y ya luego dejamos que Pablo os dé eh, la información bueno, eh, rápida sobre podcast, sobre podcasting, ¿vale? Que seguramente es lo que más os interese. Bien, eh, vamos a poneros aquí, ¿vale? vale pues Radio La UGR eh, nace como experiencia digital en el año 2016 2017, 2017. Eh, es un canal de radio en streaming, ¿no? que hay muchas personas que vienen y nos dicen, bueno, ¿y esto cuándo se emite? Eh, bueno, no, es radio digital, radio en streaming, estamos hablando de, de podcasting y que brinda cobertura a la comunidad universitaria de, eh, bueno, y a la ciudadanía de, de Granada. Eh, tenemos distintos programas que os comentaré ahora de manera superficial, pero bueno, hay algunos que son de, de PDI, de estudiantado o de Paz de la Universidad y otros pues son de agentes sociales que, que colaboran y a los que le, les damos voz también desde la radio universitaria. Nos podéis encontrar en distintas plataformas, sobre todo en Spreaker y en Spotify, ¿de acuerdo? De hecho, eh, en el enlace que, que veis aquí eh, podéis eh, ver toda la información sobre la radio porque nosotros lo compartimos todo con licencia abierta, con Creative Commons, entonces pues, podéis ver eh, los últimos programas, los episodios, los valores de la radio y, y cualquier información de interés. Como decía, comienza en el año 2017, eh, los programas se emiten a través de la plataforma Spreaker y son, eh, son almacenados en formato podcast para ser escuchados y reproducidos en cualquier momento. Algunas métricas, bueno, pues tenemos, creo que esto está ya algo desactualizado porque creo que tiene unos meses, pero tenemos como unos 40 o 40 y pocos programas eh, y se han reproducido 45.000 veces, eh, 607 de ellos en directo y tenemos eh, 44.000 descargas, algo más de 44.000 descargas. Programas, que tenemos? Temáticas totalmente variadas, ¿vale? Eh, desde, bueno, eh, matemática, cine, con el Cine Club, con, con Juan de Diosala, que está colaborando con nosotros y con nosotras todos los viernes. El Ampli, que bueno, paró pero hizo 70 episodios sobre música indie indigranaíno de, de, de nuestra provincia. Eh, tenemos un programa de unos chicos de cooperación que también paró con, con, con la pandemia. Eh, FM Fatales, que son colectivos feministas y, y, e investigadoras feministas de la Universidad de Granada eh, hay, o sea, las temáticas son totalmente variadas desde investigadores e investigadoras que vienen y hacen, pues, por ejemplo, tenemos sintonía que es sobre inteligencia artificial hasta, bueno, pues tenemos ahora uno que ha empezado que es de, de estudiantes de filosofía que se llama Filosofía de Salón y donde nos comentan, bueno, pues de una charla súper coloquial, de manera amistosa eh, cuáles son sus percepciones de la filosofía de la amistad y de y otras cosas, ¿vale? Eh, desde el año 2018 formamos parte de la ARU. La ARU es la, la Asociación de Radios Universitarias. De hecho, eh, este fue un programa que hicimos en el 8M especial, que, que creo que todavía está en la portada de la página web de la ARU. También utilizamos la radio y defendemos la radio como recurso docente, es decir, que las radios se pueden introducir en el aula como recurso educativo, como formación en la oralidad, en el debate eh, y, y como cualquier eh, otro instrumento. Eh, de hecho, ahora os lo comentaré, pero estamos totalmente abiertos y abiertas a que no, nos aviseis, porque la verdad es que siempre, creo que eso es una de las cosas que defendemos mucho en Media Lab y, y en Radio Lab, porque no sé si, si eso lo he contextualizado, pero bueno, Radio Lab es la radio de la Universidad de Granada que pertenece a medialab medialab pertenece al vicerrectorado de política institucional de la Universidad de Granada, ¿vale? Desde aquí coordinamos la radio. Y, y bueno, uno de esos valores que, que más fomentamos es la experimentación y es el sí de primeras a todo, ¿no? Que tenemos las puertas abiertas o tenéis las puertas abiertas de, sí, del claro. quinto centenario, estamos en el P11 y que podéis venir y decir, oye, mira, eh, quiero hacer un programa de tal o quiero hacer una opción puntual o quiero que vengáis con la radio a clase y que grabéis unas acciones que tenemos de debate o, o que radiéis alguna otra cosa. Estamos a, a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿vale? Esto fue, por ejemplo, una iniciativa radial de innovación docente que se hicieron eh, en colaboración con la unidad de calidad en todos los campus de la Universidad de Granada y se fueron mostrando eh, de manera conjunta, desde la visión del profesorado y la visión del estudiantado, los distintos o, o los efectos que habían tenido los programas de innovación en, en los estudiantes. Otro de los programas que llevamos aquí desde, desde Radiolab, porque bueno, la mayoría de los programas que he comentado lo llevan sus autores, es decir, bueno, pues si quieres llevar un programa de filosofía o de feminismo o de lo que sea, lo podéis llevar vosotros, locutarlo, eh, podéis editarlo vosotras mismas o nosotras. o sea eh, Nuestra colaboración entra en la medida que, que vosotras necesitéis o, o que queráis. Hay personas que quieren editar y controlar el proceso de edición, que quieren eh, locutarlo y hay otras personas que no. Y dicen, mira, yo solamente voy a ir, voy a abrir el micro, el micro voy a hablar y el resto, por favor, bueno, pues encarguéis vosotros de la edición, de subirlo a redes, de todo, ¿vale? Este programa sí lo llevamos íntegramente nosotras, que es el CO3, con esta comunica y Comparte, porque son episodios muy diferentes, es decir, cada episodio da cobertura a algo, una novedad que haya en, en la comunidad universitaria en ese momento, ya sea una exposición, un premio, la firma de un convenio, la colaboración de la universidad con, con, con, bueno, pues, con algún actor social... Entonces, bueno, pues este directamente nosotras vamos viendo semanalmente, abrimos el canal UGR y vemos algo que nos interesa y eh, localizamos a la persona responsable para que venga a contarnos los proyectos en, en, en la radio. Pues, por ejemplo, además lo vamos haciendo muy de actualidad, ¿no? De repente, pues bueno, pues hay terremotos. Oye, pues vamos a, a localizar a, a, una, a una experta en, en, en movimiento sísmico y que venga a hablarnos de por qué se están produciendo los terremotos, ¿no? Entonces, pues va un poco en la actualidad y de lo que también nosotras no, nos apetece. Eh, de hecho, una de las cosas a las que nos hemos comprometido con el concurso de radio es que las personas participantes, y las personas ganadoras, le haremos una entrevista que será difundida a través de, de, de este programa de ECO3 para que también las personas participantes tengan visibilidad eh, en la comunidad universitaria, ¿no? que muchas veces es lo que se pide también el reconocimiento. Aquí se ven algunas métricas bueno, que me parecen interesantes, como por ejemplo que somos muy escuchados en Estados Unidos, a mí es algo que no deja asombrarme, pero bueno, ahí está, ¿vale? <risa> Eh, bueno, guía de buenas prácticas de radio, cuando accedéis a Radio Radiolab en nuestra página web vais a ver que están los valores de la radio Esto sobre todo lo tenemos pues para guiar al estudiantado pero son cosas básicas, el respeto a los derechos humanos y los valores universitarios simplemente Pues evidentemente compromiso con los derechos humanos, que no haya actitudes racistas ni discriminatorias, compromiso con los derechos de las mujeres, en fin Cosas de. Eh, se puede hablar, esto lo decimos mucho, se puede hablar de todo en la radio, la cosa es cómo lo hablamos, ¿no? porque evidentemente somos un altavoz universitario y, y, y bueno pues, pues tenemos que, que ser responsables con cómo tratamos ciertos temas. Y bueno, esto es lo que decía, colabora, ¿no? Tenemos totalmente abierto nuestro, nuestro despacho del quinto centenario, de hecho, uno de nuestros despachos es un pequeño estudio de, de grabación y, y bueno, podéis venir a conocerlo. Eh, hay algo que me gustaría recalcar y es que las diferentes personas que quieren colaborar con Radio muchas veces dicen, bueno, es que mira, yo tengo una carga docente que es tremenda, o los estudiantes que me dicen, mira, sí, pero es que yo en febrero, por ejemplo, es que es imposible. La periodicidad de la grabación la decidís vosotras, es decir, podéis hacer un programa al año, podéis hacer tres, podéis hacer dos y probar y, y decidirnos no sacarlo. Nosotros funcionamos, ahora lo explicará Pablo, normalmente con falso directo, es decir, grabamos como si fuese un directo, pero se evita y se emita posteriormente. Entonces se pueden hacer cambios, o sea, se le puede decir Pablo que es maravilloso, Jacobo también, se le puede decir, oye, mira, esta parte córtala, o, o esta parte eh, quiero repetirla porque no estoy muy contenta contenta con lo que he dicho, ¿no? Que, que hay una red de seguridad y que yo creo que si venís a conocernos os vais a sentir cómodas con, un, con nosotros porque creo que intentamos hacerlo con mucho cariño. ¿Cuál es el proceso? Vienes, establecemos un programa, ya sea puntual o no. Eh, lo puedes grabar aquí, también se puede grabar online, porque de hecho grabamos muchas veces con gente que bueno pues que está en Madrid, que está en Barcelona y lo hacemos a través de lo hacemos a través de videollamada el programa se monta, se le graba una careta, se monta, se sube a las redes sociales, a Spreaker, a Spotify y lo difundimos. Lo difundimos a través de Instagram, lo difundimos a través de Twitter, lo difundimos a través de, de Infoconfe, es decir, que, que todo el tema de difusión, de, creamos una noticia en nuestra web, ¿no? ya tenéis el siguiente episodio disponible, De decir, que, que todo el tema de la difusión lo cubrimos nosotros, de la edición también, que, que solo os tenéis que preocupar por venir y, y bueno, contarnos algo que sea, que sea de valor para la universidad que es todo, de hecho es todo. Así que, bueno, pues eso sería como Radio Lab, ¿no? En este marco, pues decidimos hacer el primer concurso de Radio Digital Universidad de Granada. ¿Vale? ¿Quién eh, puede participar en este concurso? Básicamente casi toda la ciudadanía de Granada, porque es para estudiantado, PDIPA, y decidimos incluir a última hora egresados e egresadas que nos escribieron, nos dijeron, oye, mira, a mí me interesa este, este tema. Eh, algunas categorías, ¿vale? Tenemos 12 categorías. Creo que, que cualquier programa vais a poder encajar en, en cualquier programa básicamente porque mejor guión original, mejor producción, valores de nuestra universidad que tiene diferentes categorías, igual la diversidad, vida saludable, sostenibilidad, culturas y contraculturas, mejor materiales docentes, mejor comunicación científica, premio trayectoria Radiolab, que esos son programas que ya están en parrilla, que queríamos tener bueno, pues un guiñito ¿no? a personas que ya, que ya hacen programas con nosotros. Premio Campus Ceuta Melilla, queríamos que muchas veces pues, la barrera geográfica pues, nos impide tenerles un poco en cuenta y queríamos que las personas participantes de Ceuta Melilla tuvieran como una categoría especial para, para ellas. Eh, premio programa más popular y segundo premio programa más popular, que me diréis, bueno, vale, ¿y esto cómo va? Pues eh, el envío de programas, se, que ahora lo veremos en el cronograma, se hace hasta el 7 de febrero. Nosotros en el plazo de, de un mes publicaremos todos los programas que nos hayáis mandado el 1 de marzo y le daremos difusión. Eh, los, que sean más reproducidos, los que sean más reproducidos, porque nosotros tenemos, tenemos acceso a las métricas, pues tendrán los premios de popularidad. ¿vale? Y luego habrá una jornada final y una entrega de premios el 10 de mayo de 2022. Pero bueno, otra cosa que quería comentar, os volvemos a categoría. Cuando nos enviáis el, el, la pieza, ¿no? la pieza tiene que ser original, podéis enmarcarla en tres categorías. O sea, podéis participar en tres categorías a la vez, en hasta tres categorías. Es decir, yo me quiero escribir en mejor guión, me quiero escribir en mejor producción y también en igualdad. ¿De acuerdo? Las categorías de eh, popularidad quedarían al margen, ¿no? No te puedes inscribir, sino que una vez que se publiquen, pues tenéis además, eh, podéis ganar también eh, más popularidad. ¿Cuáles son los premios? Que esto es otra de las cosas que se preguntan. Bueno, pues evidentemente la certificación, se hará también difusión y un, y un programa entrevistando a las personas o a las personas que participen. No sé si lo he dicho, pero pueden participar hasta tres personas de un programa. Eh, se hará también una entrega de premios con, bueno, para tener un poco de reconocimiento institucional hacia, hacia estas personas, docentes, estudiantes que están haciendo ese esfuerzo y luego eh, daremos también eh, cada grupo, ¿no? se le dará pues, eh, una suscripción anual a Filming. No sé si conocen la plataforma, seguramente sí, quizá las personas eh, más jovencitas no, pero bueno, es una plataforma eh, de cine y serie eh, parecida a Netflix, pero bueno, con... Si se me permite decir, para mi gusto, con una mayor calidad de contenidos. ¿no? Tiene una mayor eh, calidad de, de película, de cine, de versión original, de. Bueno, eh, eh, tiene bastante calidad. Entonces, bueno, si presentas un programa con tres personas y ganas esa categoría, se os dará tres suscripciones de un año a film. ¿Vale? Requisitos y cosas que no hemos comentado. Las piezas de los programas eh, tienen que ser libres de, libres de licencia, tienen que ser entre 15 y 20 minutos para que no sea tampoco algo muy, muy largo. Libre de licencia me refería a, ahora lo explicará Pablo, pero que la música no tenga copyright, ¿vale? La música, la sintonía o, o lo que utilicéis. Eh, otra cosa que te tenéis saber es que los programas, como hemos dicho, serán subidos y reproducidos, es decir, que, que los subiremos a, a las redes sociales de Radiolab, se subirá eh, evidentemente con vuestro nombre, vuestra autoría, pero que, bueno, que serán reproducidos y serán emitidos, ¿no? que, que tengáis en cuenta que aceptáis esa, esa, esa base. Y bueno, no sé si tenéis duda yo poco más que añadir en el concurso, no sé si mi compañero Alex quiere decir algo. O si se me ha quedado algo que, que él quiera añadir, no sé si... No, no, bastante completo. <risa> eh, vale, pues... Os cedo la palabra. ¿Dudas sobre el concurso o las bases antes de pasar a la instrucción? Me preguntan por aquí, Álvaro, ¿dónde se pueden consultar las bases? Pues en nuestra página web, Álvaro, de hecho, eh, eh, si ves aquí el cartel, que ahora lo pasamos, pero vamos, ahora te pasamos los enlaces, no hay problema. Ven más información en concurso-UGR. bajo Radio UGR. Ahí abajo te viene, el eso es una, una noticia, una web con el, con el resumen. Y abajo pone más información. Y ahí en PDF tienes todas las bases. Eh, para consultar de manera, de manera detallada. ¿vale? De hecho hay una cosa que ahora explicará Pablo, pero hay dos categorías que son un poquito especiales, que es mejor guión, y, eh, mejor guión eh, original y mejor producción, que es que hay que entregar una especie de fichita un poco más, más completa, donde bueno, pues, se dice si, de dónde se ha sacado la música y, y ciertas cosas que eso lo va a explicar Pablo. Pero bueno, esas categorías son un poquito más especiales porque son más técnicas. ¿Se puede grabar en el despacho que has dicho de Colabora? Por supuesto, eh, Álvaro, en, en, en nuestro despacho, en el quinto centenario, o sea, Antigua Facultad de Medicina, en la primera planta, preguntáis por Media Lab, eh, que también os podéis escribir, nos podéis localizar porque todos los días publicamos cosas y estamos activos en redes sociales. Es decir, que es muy fácil, no tenéis que hacer algo muy formal, simplemente pues nos enviáis tu hijo, un tal, un mensaje privado, de decir, oye, mira, que voy para allá, puedo ir el lunes y quedamos, nos tomamos un café aquí, aquí con vosotras y. Y tenemos uno de los despachos, aparte de este en el que estamos ahora haciendo esto, pues tenemos un despacho que es, eh, de hecho en el que está Pablo, ahora a lo mejor lo puedo enseñar, eh, tiene la mesa de sonido, tiene su ordenador, tiene sus micros y ahí podéis grabar. Como decía, si queréis controlar vosotros mismos el programa, no hay problema. Si queréis que lo hagamos y la edición vosotros, pues lo hacemos nosotros. Eso para colaborar de manera, bueno, para hacer un programa en la página de, de Radiolab. Para participar, no sé si me preguntas, para participar en el concurso si se puede grabar aquí. Eso tendría quizá que preguntarle un poco más. Yo creo que, que no habría problema, ¿no? Le pregunto a los compañeros. No sé si eso está estipulado en la base, si se puede grabar aquí el programa. Sí. ¿Vale? ¿Desactiva el libro? Ahí sí, perdón. No me aclaro, espérate. Espérate, desactivo yo. Que en principio entiendo que sí se podría grabar desde aquí. Lo que pasa es que, claro, hay dos categorías, que es mejor producción, o sea, la categoría de mejor producción, habría que ver cómo se, se plantea si se, si se graba aquí, si podría grabar, pero que luego, si se quiere participar en esa categoría, debe producirse, o sea, lo debe producir la persona que forma parte del grupo, que la producción no quede de nuestro lado. Claro, yo estaba contestando a para participar normalmente con nosotros en la radio, fuera del concurso. Evidentemente se puede grabar aquí, nosotros editamos, distribuimos y nos tenéis para lo que necesitéis. A la hora de grabar para el concurso, como dice Ale, bueno, pues quizá para concurrir a la categoría de mejor producción pues sería un poco complicado, porque claro, alguien que por ejemplo esté esté lejos o que no pueda venir hacia el estudio pues ya habría un agravio comparativo con otras personas. Evidentemente la, en la voz se va a escuchar mejor porque tenemos una mesa de sonido, tenemos micro y tenemos un material... Que, que, tiene, que tiene ya una cierta calidad. Entonces, bueno, pues pues por ahí. Eh, Algunas dudas que tengáis, alguna duda más, eh, podéis desactivar los micros si queréis, eh, no hay problema. ¿Se puede participar en dos grupos distintos? Eh, Ana, ¿a qué te refieres? ¿Dos grupos, eh, dos programas, por ejemplo, enviar dos programas? Sí, o sea, tener como mm, dos compañeros distintos y hacer dos programas distintos, sí. Sí, no habría problema. Lo que pasa es que, que claro, lo que sí eh, se te premiaría, evidentemente, si se. Imagínate que ganas con los dos programas en dos categorías distintas. Se te, premia, se te daría un premio, una suscripción entre comillas, pero que no habría problema. Es decir, no, no hay problema con eso. Lo que pasa es que no podemos darte dos premios, digamos, dos suscripciones. Es decir, o dos, se te premiaría por una, pero no hay problema en que tú concurras eh, con esa categoría. Y no sé si hay más. ¿Más dudas o más...? A ver. Vale. Deciros que, que la gente, por ejemplo, que ya participa con nosotros en programas en Radiolab, si quiere concurrir a otra categoría que no sea como el premio a la trayectoria, tiene que hacer una producción específica para, para el programa, ¿vale? O sea, que no hay... Ya las personas que son activas en nuestra universidad que hacen radio, no hay ese tampoco ese agravio con vosotros vosotras, ¿vale? Si, si quieren hacer algo, tienen que hacer un programa especial para esto. Eh... Y creo que por mi parte nada más, quiero ajustarme y darle paso a Pablo. Os, os explico, ¿no? Eh, Pablo, eh, como digo, coordina eh, aquí la radio universitaria, en, aquí en Media Lab. Eh, va a explicaros muy brevemente, porque claro, es media horita lo que tenemos, como las fases y tal, y luego vamos a pasar, como hemos dicho, un pequeño formulario que es anónimo para que nos digáis en qué queréis que, que profundicemos más. Y, y bueno, pues haremos una pequeña formación en lo que... Veamos que, que necesitáis más o que tenéis más interés para tampoco, no sé, queremos que esto os sea operativo. Y, y pocas cosa más. Decir que, que Pablo además, bueno, pues que tiene mucha experiencia en radio y, y aparte de ser, bueno, es musicólogo, es técnico de, de sonido y además va a empezar a dar un, un dentro de un par de semanas, creo que comienzan las inscripciones, un curso de podcasting ya muy profesional, muy amplio en Casa de Porra. Es decir, que bueno, pues que, que lomo nos adelantamos con esta formación. Pablo, todo tuyo. Se adelantáis, se adelantáis. Eh, ¿Me escucha bien? Vale. Eh, como ha dicho la compañera Sandra, eh, primero muchas gracias por la presentación. Eh, esto va a ser un recorrido muy breve, por lo que va a ser eh, una producción de un programa de radio. Eh, Igual, sabéis que um, el espacio lo tenéis, pero yo lo que voy a dar son los consejos básicos para que um, con las herramientas necesarias podáis hacer vuestro programa en casa. Entonces, um, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Vale, me gustaría que esta presentación fuese eh, interactiva. Vale, Yo si pregunto, si me queréis contestar tanto por micrófono como por chat, estoy atento porque lo voy a leer seguro y vamos a interactuar un poco entre todos. Vale, eh, tenemos el primer concurso de radio digital de la Universidad de Granada. A ver, esto es una cosa que si yo en mi momento de haber estudiado la carrera lo hubiese podido hacer, lo hubiese estado muy agradecido eh, de poder participar y más de que me diesen nociones sobre radio, que por entonces ya las tenía, ¿no? Pero eh, el hecho de participar siempre es como dices, vale, te están dando voz a una cosa que tú quieres mm, comunicar y, y que te den la oportunidad de hacerlo, yo creo que es algo mm, de valorar. Entonces, este es el primer concurso. De aquí esperamos que se hagan más ediciones eh, y con ello vamos a dar paso a las, las nociones básicas. Eh, ¿Estáis viendo la presentación, no? Vale. Primero, lo más importante, más que cualquier otra cosa. Más que... Sí, dime. Dale a presentarse para que se vea más amplio. Ay. Perdona, gracias. Nada, nada. Ya se ve mejor, ¿no? Vale. Eh, lo más importante, más que mmm, cacharro, micrófono, que si mesa, que si ordenador, que si programa, es la preparación. Sí, eh, hay una ley que dice que el, el 20% de las cosas que tú hagas repercute luego en el 80% total. Es algo así. ¿sabes? Eh, lo poco que hagas con la preparación, al final y al cabo va a repercutir lo bueno que es el programa. ¿Qué quiere decir? Que tengamos en cuenta es qué materiales vamos a utilizar. ¿Se os ocurre qué materiales se pueden utilizar en radio? ¿Alguien? Vale, si no lo sabéis lo digo yo, pero es que yo ya lo sé. No, si puedes, no puedes Están hablando por el chat también Ah, vale, vale, vale okay. Comenta un micro Un micro, vale eh, Exactamente, ¿sabes? lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de radio es un micrófono ¿Vale? Pero qué pasa si no tenemos ese micrófono Un micrófono como tal mm, Ahora luego os enseño los, los cacharrillos que tenemos por aquí por la radio eh, el ordenador puede hacer esa función perfectamente. Una de las intenciones de hacer este concurso de radio es que cualquiera pueda hacer el programa. Ese cualquiera entra con que, bueno, un mínimo de equipo técnico tendrá que tener, ¿no? Con el ordenador se puede hacer. Pero ya veremos más adelante que hay unas diferencias técnicas que va a hacer que nuestro programa se escuche mejor o peor y que luego pues, lo valoremos como dentro de la categoría de mejor producción, como una producción que esté bien hecha. No significa tampoco que por tener mejores medios entre directamente en esa producción, en mejor producción. Pero ahí está. Eh, luego, cuando nos imaginamos eh, que tenemos que hablar ante la radio, tenemos que estar pensando en que siempre nos va a escuchar un público. Ese público en radio existe y no existe a la vez. Quiero decir, es siempre unidireccional. Cuando nosotros contamos algo a la radio, nadie nos está contestando en el momento. El público que se encuentra eh, como oyente, siempre nos referimos, bueno, eh, atentos quedan nuestros oyentes de lo que estamos diciendo y de lo que estamos contando. Eh, significa que la respuesta que vamos a obtener sobre ello va a ser um, después de grabar el programa esto es una diferencia que existe entre los programas que son emitidos online que son de montaje y luego los programas que son en directo los programas que son en directo sí pueden incorporar pues, una, una interacción directa con el público, lo que significa que podemos pinchar un, mic, un, un teléfono es decir, ah, está entrando una llamada vamos a hablar con este que, que quiere comentarnos sobre esta cuestión que hemos hablado antes eso por ahí eh, cuando hablamos ¿Cuáles son nuestros medios? ¿Se imagináis? ¿Cuáles son, ¿Cuál es el medio principal? Miro el chat, por si acaso. Pues ser una pregunta un poquito más difícil. Podéis también encender el micro, si queréis, y así ya directamente lo escucho porque tengo la presentación. Vale, dice Manuela, eh, recursos digitales, vale, exactamente, el medio eh, es directamente un, eh, un recurso digital porque en cuanto grabamos nuestro podcast, estamos hablando de podcast, eh, estamos eh, hablando sobre que vamos a subir un archivo a un recurso digital que la gente va a consultar luego en, en diferido, lo que significa que después de haber eh, publicado la, el podcast lo vamos a poder escuchar. Pero el medio principal de la radio es el sonido, lo que significa que, eh, a diferencia de la televisión, tenemos la imagen y el sonido. En radio solo podemos hablar de sonido. Es decir, todo lo que expresamos lo hacemos a través de la voz, lo que significa que siempre hay que mantener eh, una conciencia de cómo orientamos nuestra locución y nuestra entonación a cómo expresamos lo que estamos diciendo. Que hay que tener una coherencia entre lo que se está diciendo y lo que se está expresando con la voz. Esa es una de las bases de la radio. Vale, vamos a ver. Porque cuestión me puede preguntar en un momento. ¿vale? Eh, Tipos de realizaciones. Cuando hablamos de hacer un podcast, hablamos de... Eh, que se puede hacer de manera que ya lo anticipaba antes, como directo o como montaje. Lo que significa que, como directo, estamos haciendo una producción que en, en el momento in situ se está grabando para que ese archivo se quede tal cual eh, subido en la red o mm, emitido en antena. En este caso, la red. Eh, hablamos de que si tenemos un locutor en directo, estamos hablando que el mismo locutor está haciendo de realizador técnico. De, de técnico. Es una figura que siempre me ha sorprendido, la verdad, porque es eh, imaginarse que la persona tiene que estar siempre pendiente de qué va a entrar en antena, qué materiales tiene que haber preparado antes. Eh, tiene que tener una escaleta súper bien organizada, ¿no? un programa súper bien claro. Eh, al fin y al cabo, el locutor es siempre el técnico. Y por tanto, eh, cualquier cuestión técnica que falle en el momento tiene que estar también pendiente. Eh, se me viene a la mente, por ejemplo, eh, no sabéis si habéis escuchado eh, Canal Fiesta Radio, el eh, que hace Canal Fiesta Radio eh, es una persona. Podéis escucharlo y, y aparte de que, bueno, eh, es una persona, pero luego lo que hace es que también deja una playlist en, en el que va soltando los archivos y se libra un poco de hacer eh, un programa eh, como los que hacen las grandes producciones ¿no? eh, pero eso sería un ejemplo luego tenemos el directo de dos o más locutores lo que significa que aparte de, de los locutores que haya la responsabilidad queda más eh, homogeneizada entre los distinta, las distintas personas lo que significa que puede haber una persona más como técnico y luego las personas que hagan de, de locución eh, Igualmente hay que dejar Material preparado, hay que tener Una escaleta clara, eh, un guión técnico Claro y también literario Es lo que significa que Al fin y al cabo hay que tener um, Una mínima preparación En todo hay que tener una preparación Pero en esto más todavía Entramos luego en el montaje Lo que sería que eh, montaje De un locutor, al fin y al cabo es eh, con que funcione el ordenador y sepas que el programa está funcionando y que le estás tratando a grabar lo estás haciendo porque todo lo que vas a hacer va a estar luego en lo que se llama la postproducción ¿vale? Eh, una cosa que no he aclarado antes es que siempre eh, la preproducción es todo lo que hemos preparado la producción es lo que estamos haciendo en el momento y la postproducción es todo lo que se hace a posteriori lo que significa que siempre eh, eso de que, bueno, luego se puede arreglar en postproducción, no siempre es cierto, pero en este caso es la parte más importante. Eh, tenemos luego, y este es el caso de Radio que el montaje se haga entre dos o más locutores. Eh, el formato que nosotros manejamos. Ahí está marcado. Eh, porque eh, al fin y al cabo es, mmm, yo contacto con una persona, por ejemplo, en el, en el programa de ECO3. Eh, esta persona viene a contarnos sobre lo que ha investigado eh, y yo hago, por ejemplo, de, de control técnico y además de locutor, a no ser que esté Jacobo, mi compañero, que me haga de técnico, entonces estamos eh, solamente, estoy yo de locutor solamente o el de locutor, lo que significa que... Eh, está todo mucho más repartido lo que significa que también es todo mucho más relajado y algo que ocurre en un montaje, que ya lo ha dicho mi compañera Sandra es que eh, si en el momento en el que te equivoca eh, como acabo de hacer, tú puedes cortar y puedes eh, eh, repetir y decir, vale, no hay problema y decir, se puede regrabar no hay ningún problema para eso está el programa, se graba se borra, se pone, lo que sea porque luego todo va a estar en la... Por ejemplo, el eh, tipo de realizaciones, ya lo he comentado, eh, CO3, el programa que llevamos aquí en, en Radiolab, el Cine Club Universitario, que eh, estamos últimamente, todas las semanas tenemos un programa sobre él, lo podéis escuchar en Spreaker. En ese caso, eh, tanto Jacobo como yo, eh, estamos pues de parte de, de técnico y de autor en el que preguntamos o en el caso de Cotré a un investigador o en el caso de Cine Club a Juan de Dios Sala lo que ocurre en esa semana ¿vale? lo que hayamos programado eh, eso es, eh, es la interacción que, que hacemos todos siempre muy preparados para esa preparación tenemos un guión técnico literario vale voy a salirme de aquí y si os parece, lo que voy a hacer es que os lo voy a mostrar. A ver si, si puedo. Estáis viendo la pantalla, ¿no? Eh, sí, Pablo. Aquí tenemos la noticia de Radiolab. ¿Eh? Y si, si se venís un poco por aquí, a ver... En categoría viene las personas participantes que deseen inscribirse a las categorías de mejor guión original y mejor producción deberán adjuntar el programa junto a este modelo de guión técnico literario. Este es el guión técnico literario que ofrecemos. ¿vale? Eh, recomendamos utilizarlo sobre todo para las anotaciones técnicas y de música y efectos. porque, Porque como uh, os ha explicado mi compañera Sandra, una de las de los requisitos en cuanto a presentar un programa es que la, la música y los efectos sean de uso libre que significa que si vais a utilizar una música tenéis que citar qué música habéis utilizado con tal de saber de que esa música es libre vale eh, por ejemplo una, una aplicación práctica sobre eh, este guión técnico literario eh, tenemos el título de POC, por ejemplo, eh, CO3 ¿Vale? Es considero muy importante escribir y tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer, aunque sea una tontería, ¿vale? Yo, yo ya sé que el programa va de Co3, ¿vale? Pero ya el hecho de escribirlo ya te mete en qué estás haciendo. El primer concurso de radio. Digita, ¿vale? La fecha fue... Pues, la fecha es hoy, 25 del 11 del 21. Una duración aproximada, esto ya te hace una idea de, vale, queremos que dure 10 minutos, 20, media hora, sabéis que el, otra de las bases es que dure entre unos 15 y 20 minutos, si no recuerdo mal, sí, ¿no? Eh, si es así, mmm, no se podéis pasar de esos minutos, sobre todo por tiempo y por efectividad, 20 minutos. Participantes, por ahora yo Ajá. y la clase de zoom sí, en la fecha que es cuando se graba o cuando se sube la fecha eh, yo la pongo cuando se graba al menos yo eh, sí Dime. Claro, porque cuando se sube lo vamos a, lo vamos a subir nosotras cuando lo entreguéis, a, el, a partir del 7 de febrero que lo entreguéis, entonces la fecha de subida no lo vais a saber, o lo vamos a avisar cuando esté subido evidentemente y tendréis los enlaces y se va a difundir, pero que no lo vais a saber, entonces bueno, pues fecha la fecha es la que la que lo grabáis. Esto va a servir, perdona Pablo, lo, lo intervengo, no. así, pues, va a servir para dos cosas, una, para poder concurrir a estas categorías que son bueno un poco más específicas para gente que, que trabaja más el tema de comunicación y también eh, va a servir, aunque no quieras eh, concurrir a mejor producción, también creo que os puede servirnos, Pablo, como para tener claro lo que vais a hacer, para tener eh, el programa ordenado y, y, y para, para este tipo de cosas. Y ya, yo dejo de intervenir. Gracias, Sandra. Eh, exactamente, sobre todo por tener una, como lo estaba diciendo antes, una noción clara de qué es lo que vaya a preparar. Como he dicho, es más importante que incluso ponerse el micro y empezar a decir cosas que no tengan sentido. ¿no? Un mínimo de preparación, aunque sea una improvisación, que también se puede dar. Se puede dar que eh, con dos o tres líneas empiece a improvisar sobre un tema o a debatir, o cuestiones que empiezan a surgir, por ejemplo, en una mesa redonda o así. Ese tipo de cosas pues tienen también un guión. Vale, en cuanto a fechas de subida, como bien ha dicho mi compañera, eh, nosotros subimos los programas. Eh, en el caso de que queráis realizar un podcast por vuestra cuenta, yo pondría la fecha en, en el que he grabado el programa. Es decir, cuando se ha grabado el programa, no cuando he preparado el guión, cuando voy a grabar el programa. Eh, ¿Por qué? Porque luego la edición puede tardar más o menos tiempo por cuestiones técnicas. Puede surgir cualquier cosa técnica desde que el ordenador se te rompa a que el programa te esté dando fallos que es muy común eh, ese tipo de cosas no las controlas pero sí controlas que cuando ya tienes grabado el programa es en el momento en el que estás fechando vale eh, contenido el contenido nos referimos por ejemplo a que si yo pongo locutor 1 yo sería Pablo eh, buenos días estamos aquí en otro programa de cotre. ¿Vale? Locutor 2. Esto es un ejemplo, ¿vale? Se puede escribir lo que sea, es totalmente libre. Eh, también es cierto que a lo mejor el Locutor 2, si es una entrevista, no vas a prever qué es lo que va a decir, ¿no? Pero sí que es cierto que si eh, la producción es, de, es ya prevista entre dos o más personas, pues a sí tienen tiene una especie de, de, de guión hecho. Entonces, pues buenos días. así Duración de la presentación. Eso sería, por ejemplo, hablaremos de presentación. Perdona, Pablo, una pregunta. Es que yo no tengo ni idea de todo esto, ¿eh? pero eso a lo mejor sí. es una pregunta muy básica. En, en el contenido tenemos que redactar todo. O sea, todo lo que, por ejemplo, sí, sí, todo lo que se va a ver en el podcast, me refiero. Si yo soy el locutor, uno. Buenos días, Fulanito. Eh, ta, ta, ta, tal. Si la otra persona más o menos sé lo que me va a contar, ah, pues buenos días, estoy encantada de estar aquí, no sé cuánto. ¿Todo eso se tiene que redactar ahí en contenido? No, no ah. todo. Es decir, eh, todo lo que te sirva a ti para hacer de el día. programa. Vale. Exactamente. Es de vale, decir, vale. Eh, exactamente. Yo, por ejemplo, hoy he hecho un programa de ECO3 eh, en el que no he redactado todo lo que digo. Otra veces sí, porque igual eh, el tema un poco más complejo. No sabes tanto, eh, no tienes esas nociones que necesitas saber para que tener claro, esa es seguridad. Es se una ver, especie de guión, ¿no? Para que tú no te vayas por, por otra línea o por otras zonas. Vale. Exactamente, sobre todo para que tú vayas encarrilada. Exactamente. Exactamente. Vale. Guay. Gracias. Luego con, con la experiencia, eh, sobre todo en programas de entrevistas, eh, lo que hace es que ya, por tal cual, te está contando la otra persona, tú ya vas diciendo, vale, si le digo esta pregunta, sé. Te va a tirar por aquí. Ya lo anticipa. Vale. La pregunta sobre esto es que yo ya creo que ya vamos a terminar el programa. O voy a preguntarle sobre esto que se está yendo de madre. De la rama. Entonces, claro, pero eso lo improvisas en el momento. ¿no? Lo escribirlo sería una tontería a no ser que tengas una libreta y digas, vale, me lo apunto y tengo ahí la idea para que no se me escape porque me está contando muchas cosas. Vale. vale. Sí, pues ya está aclarado, gracias vale, muchas gracias eh, sobre todo lo que es este guión es para que eh, las cuestiones técnicas vayan con las literarias, por eso técnico literario la, la duración, por ejemplo un minuto, ¿vale? Eh, música de efecto, la música de colchón es muy utilizada sobre todo en los programas de podcast esa música habría que citarla, es decir, la he sacado de Audionatis, por ejemplo que es una librería de recursos, que ahora lo vamos a ver. Eh, y sobre todo para tener constancia de que eso está ahí. Vale, volvemos a la presentación. Eh, eh. Está ahí. Equipo básico para grabar. El ordenador, ya lo hemos mencionado. Sin embargo, hay una cadena de sonido que si se tiene mejor, sobre todo, en cuanto a cómo se escucha y cómo la gente va a escucharlo. Nosotros ya tenemos el oído hecho porque hemos escuchado un montón de, de vídeos, de podcast, de música, en el momento en el que vea que hay un sonido que dice, bueno, esto está grabado con un micro, pero un micro así anda por casa. Eh, se nota, pero no es impedimento para grabar un buen programa. De hecho, la idea es siempre eh, mejor a tener un micrófono súper bueno y que no sepas qué decir. O sea, eso está clarísimo. Eh, en cuanto a esto, eh, quería empezar a hacer pruebas con los programas. No sé si tengo mucho tiempo, si eh, tengo que recortar. No sé. Sandra o Ale. De todas maneras, voy a empezar a meterle en manos. Eh, Nada, digo que si me meto a hacer prácticas y me da tiempo, o si puedo extender o no. Yo creo que eso vamos a dejarlo para una segunda lectura, Pablo, porque como vale, okay. ver también cómo hacer con el móvil y tal, de todas maneras, como vamos a ofrecer el cuestionario, vamos a hacer una segunda formación y si queréis y os apetece, nos centramos más en el tema de la edición. Vale, pues entonces rápido. ¿vale? Cuestiones básicas. Eh, este programa Audacity... Vale, Audacity para quien no lo conozcáis es un programa de software libre lo que significa que tanto para los creadores como para los consumidores pueden utilizarlo de forma gratuita y los creadores significa que pueden modificar su código, algo que no nos interesa eh, pero que eh, si queremos utilizarlo, ahí está para descargarse es gratuito eh, directamente al abrir el programa tenemos un, una, lo que se llama una pista de audio nosotros si le damos a grabar Empieza a grabar. Hola, estoy en un programa de CO3 en el primer concurso de radio de la Universidad de Granada. Vale, si sí, yo ahora le doy. Creo que se tiene que escuchar. ¿Se escucha? No, ¿no? No, no. no vale, ve. bueno. No si ve. tú le das, se escucha. Bueno. Eh, eh, nociones básicas. Aquí eliges... El, el hardware, no, no se asusté, eh, significa el micrófono con el que estás grabando. Normalmente cuando tenemos un ordenador con que cliquemos en Realtek High Definition, micrófono, ya está, ¿vale? Sí que es cierto que si ya añades otro dispositivo, siempre te va a salir el nombre de ese dispositivo, por ejemplo, USB Audio Code, que es la mesa que tenemos aquí en Radio, ¿vale? Entonces, si yo ahora grabo aquí... Tengo aquí el micrófono. Hola, ahora estoy grabando con el micrófono de eh, la sala de radio. Y esto habría que ajustar los niveles. Bueno, no lo escucháis, pero yo se lo escucho. ¿Vale? Eh, diferencias básicas. Si yo grabo con un micrófono de ordenador, no puedo controlar el volumen. Si yo grabo con un micrófono de una mesa de sonido o tarjeta, sí puedo controlar el volumen. Eh, ¿Significa eso que sea peor el sonido? En principio, mmm, tienes tú que alejarte del ordenador para que se registre con menor volumen. Si tú tienes un micrófono que puedes controlar el volumen, simplemente cambias el volumen. Vale. Eh, seguimos. La cadena de sonido básica es siempre la de un ordenador. Como os he dicho... Eh, un ordenador, una tarjeta de sonido, en nuestro caso tenemos aquí una mesa, que si me da tiempo os la enseño, eh, y luego el micrófono. El ordenador se conecta por USB a tarjeta de sonido, y la tarjeta de sonido se conecta al micrófono por un cable que se llama XLR, que sí, bueno, os lo voy a enseñar por aquí. Este He es un micrófono, ¿vale? y ese es el cable que menciono. Vale, tiene esta forma. Vale, se inserta aquí y luego se inserta la mesa. Luego, como comento, si hay más de un interlocutor, lo único que hay que hacer es añadir tantos micrófonos como interlocutores allá eh, de sentido común. Eh, pero si no se tiene el micrófono, pues lo que se hace es, por ejemplo, hablando de un ordenador, pues se pone el ordenador en medio o el móvil en medio y que se grabe la conversación igual si una persona está más lejos se le va a escuchar más lejos que si está más cerca eso aunque sea de sentido común son cosas que no controlamos cuando estamos en el momento ni siquiera yo cuando estoy en el momento grabando un programa y estoy haciendo de locutor y de técnico porque estoy pensando en cosas distintas entonces eh, no está mal avisarlo. luego igual eh, eh, lo que es la tarjeta de sonido se puede conectar a un distribuidor. ...de auriculares, lo que significa que... ...estos auriculares se pueden multiplicar en varias señales... ...para que cada uno tenga su referencia. Pero, como se trata de una grabación... ...al fin y al cabo, quien haga de técnico... ...está controlando el sonido. No sé si son muchas cosas igual, pero yo... ...si me queréis parar, me paráis, de tarjetas? Sí, dime. Perdón, mira. Eh, te quería preguntar una, una cosa. Eh, estamos, te está refiriendo al sonido, pensando en que tiene, pues, algún espacio, un micrófono, el ordenador, pero yo quería preguntarte por el sonido que recibe si no tiene a la persona, por ejemplo, a que quiere entrevistar delante y la tiene al teléfono o no sé qué, qué días son mejores para que la calidad del sonido sea buena al hacer una entrevista a alguien que no está presencialmente contigo. Vale, es buena esa pregunta, ¿eh? Muy buena. Eh, yo recomendaría sobre todo hacer uso de las plataformas digitales, ¿por qué? porque al fin y al cabo lo que te está asegurando es que el ordenador es lo que estás viendo es lo que estás controlando, eh, la plataforma Zoom es muy buena para hacer este tipo de cosas virtuales o no presenciales, porque tú le das a grabar, sabes que estás grabando y en el momento en el que termina de grabar, se acabó, tienes el archivo, puedes meterlo en el programa y ya empiezas a editar eh, en cuanto a móvil, es un poquillo más complejo porque tendrías que descargarte alguna aplicación para mm, grabar la conversación, decir que estás grabando la conversación y mm, cortar, luego traspasar esa, ese archivo al, al ordenador y así. Eh, buena esa pregunta porque además últimamente hacemos, hemos hecho algún CO3, algún eh, programa de entrevista en ese formato. De hecho, el último que he hecho hoy ha sido así. Eh, tenemos una tarjeta de sonido, esa por ejemplo una que manejo yo, es un ejemplo, ¿eh? no nada de marca ni nada así, es un ejemplo, eh, pero sí que es cierto que ya eh, a precios muy económicos, muy básicos, se pueden encontrar herramientas muy útiles, esta es una de ellas. Eh, ver, sí. eh, smartphone, ¿sabes? esto igual es eh, una cosa que os huele a la cabeza, igual no, que ya lo sabéis, pero... Eh, ...hay aplicaciones que te permiten grabar el sonido y luego editar dentro del mismo, del mismo móvil. Eh, tenemos este programa que se llama N-Track Studio. Es el mejor que he visto en cuanto a edición de sonido en, en móviles. Lo que hace es que, eh, si queréis, en otra sesión lo que puedo hacer es explicar cómo funciona en el móvil, eh, porque ahora con el móvil un poco rollo, eh, se ve cómo grabas el sonido... Y luego podéis insertar pistas dentro de él y en ella pues, puedes controlar el volumen en el momento en el que tú quieras que se baje el volumen de la música, de cocho por ejemplo, y da paso a la locución, ese tipo de cosas. O sea, que es muy, muy útil. Sobre todo si no tenéis ordenador. El móvil... Tiene también, como sabéis, ahora los últimos, las últimas generaciones no tanto, sobre todo de iPhone, eh, pero sí que tienen una entrada de... A ver si puedo pillar mi móvil. Tienen aquí una entrada de USB. Esa entrada de USB se puede eh, aprovechar para que podamos conectar un micrófono, un micrófono USB, que tienen esa entrada de, de USB para que los dos dispositivos pues, se puedan conectar y hacer uso de, no del micrófono de móvil, sino del micrófono de, más profesional. Vale, ¿seguimos? Spreaker es una aplicación super... Sí. Pablo, antes de que empieces con el Spreaker, eh, sí. ¿cómo se llamaba el programa que, había, que nos ha enseñado inicialmente? No este de móvil, sino... Sí, de hecho lo voy a explicar luego, pero se llama Audacity. Mira, te lo dejo aquí. ¿Vale? Eh, eh, he tenido problemas ahora porque quería configurar la sesión para mostrarlo, pero no sé por qué no se me abre. Eh, igual si queréis en otra sesión podemos explicarlo. Pero Expliquer es una aplicación muy útil, sobre todo para hacer programas en directo. ¿Por qué? Porque su interfaz es muy clara, muy intuitiva. Eh, tú arrastras un archivo y ya sabes que el archivo que has arrastrado y has puesto está ahí para que cuando le des al play esté sonando. Punto. en el momento en el que está sonando se está grabando, cuando tú le hayas dado a grabar. Eh, luego también tiene una barra de efectos de sonido que lo puede intercambiar, con, por ejemplo, por alguno que tú hayas creado y quieras insertar ese tipo de cosas. Eh, trigger es la misma plataforma en donde nosotros subimos los archivos de radio. ¿Qué significa? Que es una aplicación y una plataforma. ¿Vale? Ahora sí tiene sí, el programa que os enseñaba antes. Este sí lo puedo abrir ahora. No sé si lo estáis viendo, si sí, no. Eh, antes os he explicado eh, los controles básicos, que serían, por ejemplo, vamos a ver, eh, grabar, grabar, le das a grabar, y empieza a grabar. Para que empiece a grabar, hay que entender que eh, cuando tú le das al botón de, de grabar, pasan muchas cosas detrás del ordenador, pero para el nivel que estamos manejando, eh, es suficiente mmm, contar y de transmitir la Genial idea que se nos ocurra para este concurso. ¿Vale? Eh, tenemos aquí los controles de, de hardware, que significa que pinchamos nosotros pues de dónde queremos que entre el sonido. Si queremos que entre desde el ordenador, pues hacemos las comprobaciones. ¿Vale? Este es el micrófono del orador Pues le damos a grabar. Sabemos que este es el micrófono del orador y se está registrando ahí el sonido. ¿No? Eh, aquí tenemos dos perillas de control de volumen, tanto para escuchar como para grabar, que es distinto. Eh, antes he dicho que el micrófono eh, del ordenador suele ser estable. Aquí lo podemos controlar, pero no significa que estemos realmente controlando el, el sonido. Es eh, una cuestión un poco más compleja, pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es que estamos modificando el volumen. ¿Vale? No estamos modificando la ganancias, sino lo mismo con el altavoz. ¿vale? La lupa para ver más cerca. Eh, este botón que significa que podemos arrastrar. A ver, podemos arrastrar... A ver si no... Vale, un archivo. Eh, esto para cortar, por ejemplo. Seleccionamos y cortamos. Vale. Eh, y poco más. Eh, sí quería pararme a explicar cómo podemos insertar un, un archivo de audio. Por ejemplo, tengo aquí dos, dos archivos. Eh, la locución y la música, ¿vale? que será lo que manejéis seguramente. Nos venimos al programa. Voy a borrar los archivos de antes. Eh, ahí, aquí. Y vamos a ver... Eh, eh, Traemos la locución, vale, que ya la habremos grabado seguramente dentro del programa y la traemos ahí. ¿vale? Luego traemos la música y veis que tal cual lo metemos en el programa, se carga. Igual ahora no lo escucháis, eh, pero esto sería lo que es la música. Si nosotros le damos a play, escuchamos la música. Entra la locución. Siempre que le entre la locución es importante saber cuando en, en, este, en esta herramienta que pone aquí un lapicillo, no, el lapicillo no, esto, que pone aquí una curva, vale, eh, nos permite modificar el volumen a través del recorrido del programa. ¿Qué significa? Que si yo le doy aquí, ya me ha creado un punto. Si yo le doy otra vez, me ha creado otro punto. Lo que significa que hay una diferencia de volumen entre esos dos puntos. ¿Vale? Sí, Entonces, eh, algo que mmm, parece de sentido común es que cuando entra una voz no puede estar escuchándose la música mmm, a tope. Tiene que bajarse la música y dar paso a la voz. Porque además son frecuencias intermedias que se chocan entre ellas y se quedan ininteligibles. Pues eh, esto, eh, esta función lo que nos ayuda es a separar eso. Primero el volumen. Si modificamos el volumen sabemos que la voz se va a entender y la música también, cada uno en su plano. Eh, volvemos a la presentación. Igual, voy igual un poco rápido no, sabéis que me puedo parar. El, el programa de antes, eh, descargarlo, probarlo, o sea, es, es igual de intuitivo que Audacity, eh, resulta muy... O sea, ves el botón de círculo, o se que grabar, le das a grabar y empieza a correr la pista. Puedes insertar música como, como acabamos de ahora en Audacity. Igual, ¿vale? La realización. La realización siempre es tener claro qué es lo que se va a hacer. Eh, si hay que utilizar una música de colchón, que eso ya esté claro. Vale, aquí va la música de colchón y lo ponemos en el guión técnico-literario. Eh, cuando entra la locución de bienvenida, bajar música de colchón. Eh, eh, igual llevan media hora, bueno, no media hora, sino pues cinco minutos hablando el otro locutor al que le vamos a entrevistar, desaparece música de colchón. Y hace como acabamos de hacer con, con los puntitos y desaparece la música de colchón. Todo esto siempre sabiendo que la música es libre de derechos de autor. Para eso tenemos un banco, es decir, hay bancos de sobras de, de música. No hace falta crear nuestra música, o sea, no es necesario que sea original. Lo que sí es necesario que sea original el programa. Existen plataformas, por ejemplo, como Audio, Audionautics, que me gusta mucho porque es... Pone medio meditativo o intense, dos cosas totalmente opuestas. Eh, algo intermedio de tiempo ¿vale? De velocidad. Eh, ya le puedes a encontrar música y ya te vienen ahí un montón de gente. Lo único que tenéis que hacer es eh, decir que lo habéis sacado de ahí, que se llama Modern Rock 2, y con eso sabemos que vosotros habéis cogido la música de esa página. Vale. Eh, tenemos... Hay otras páginas. Yo recomiendo Audionautics y Archive.org porque son librerías muy buenas de, de sobre, sobre todo Archive.org de, de imágenes, de vídeo, de música. Audionautics es solo de, de música. Pero igual ahí tenéis otro ejemplo. Tipos de licencia, esto entra un poco en lo que significa para cada autor su, el, el que uséis su música. Eh, para eso hay una, una ley que se llama las licencias de Creative Commons, que el autor especifica cómo queréis que utilice su música, en este caso, o su imagen o cualquier archivo digital. Eh, Existen los de atribución, permite copiar y mostrar y distribuir el contenido, los de misma licencia, que permite también distribuir el contenido solamente bajo el mismo tipo de licencia que tenga el original, es decir, respetando el mismo tipo de licencia. No comercial significa que no puede sacar un rendimiento o un rédito económico. Eh, no modificar significa... Que si viene ese símbolo, no podéis modificar lo que es la música. Por ejemplo, eh, si tenéis a veces carga la música y le cambiáis el pitch, que la, yo que sé, la, cómo se dice, el pitch es la tonalidad, ¿vale? Eso sería modificar lo que es el, el producto original. No se podría hacer porque el autor te está diciendo que no puedes hacerlo. ¿Vale? Y ya lo último. En cuanto a la producción de programa, es la publicación. Eh, cuando venimos aquí al programa de eh, Audacity, tenéis aquí una opción de archivo, exportar, ya más, ya viene aquí, y dice exportar como MP3, exportar como WAP. Esos dos archivos en eh, formato, más bien dicho, eh, son los más comunes en cuanto a eh, exportación de sonido. Eh, punto O no lo suelo utilizar porque suele degradar y comprimir más el sonido, pero eh, recomendamos que para enviarnos vuestras vuestra propuestas para el concurso lo hagáis en formato .mp3. ¿Por qué? Porque conservan el, lo que es la fidelidad del sonido a través de una compresión muy específica de ciertas frecuencias que hace que eh, se escuche prácticamente igual que un punto WAV. El WAV es el archivo eh, prácticamente original, no hay ninguna modificación, ninguna compresión, ni ninguna historia que eh, devalúe el, lo que es la calidad del sonido. Y hasta ahí la presentación de la producción sonora para vuestro... Vuestros programas de radio. Si tenéis alguna duda, me la podéis preguntar. Y hasta aquí queda mi, mi presentación. Ok, gracias. Pues si tenéis vale, voy que... a ver cómo recupero. Eh, os recordamos que el tema de la publicación no os tenéis que preocupar en principio para el concurso, simplemente en enviarlo en ese, ese archivo, en, en ese formato que ha dicho Pablo, porque nosotras lo vamos a subir a, a las plataformas, pues en ese caso no, no, tendría, no tendréis que preocuparos por esa parte. Y os vamos a pasar ahora mismo en, en el chat el formulario para que digáis qué os ha interesado más y en qué queréis que profundicemos para hacer alguna, forma, alguna sesión Igual que esta online, cortita, de formación, ya eh, más intensiva sobre lo que queráis decir. Pues Si queréis, por ejemplo, una, algo más intenso sobre Audacity, pues, pues indicámoslo. Y no sé si hay preguntas hacia Pablo. Igual podéis poner en el cuestionario alguna sugerencia. Eh, esto no me ha quedado claro o quiero profundizar sobre esto, como ha dicho Sandra. Eh, Sé que he dicho un montón de cosas, eh, seguramente alguna de ellas os llame mal la atención, podemos detenernos en eso. Claro, ha sido mucha información porque también, claro, ya os tenéis que quedar con lo, con lo que necesitéis, es decir, pues si vais a utilizar un teléfono, oye, pues mira, pues cómo se graba a través del teléfono y cuáles son los programas, o si vais a utilizar un ordenador, o bueno, pues ya según las necesidades de cada uno, cada uno. Nosotros aquí desde Media Lab, yo creo que, verdad Pablo, es como más complicado quizás explicarlo y claro, hay que dar una formación teórica y que os lleváis algún contenido, que ya ponerte a hacer, los animamos de verdad a que os pongáis y probéis que, que, bueno, pues ya cuando se tiene una buena idea, se empieza a grabar, ya el tema de, bueno, pues de edición, de sonido, de no sé qué, de ponerle una pequeña música, pues bueno, pues es cuestión de pues darle un poquito una vuelta al ordenador, pero no tiene tampoco, como son programas muy cortitos, no, no tiene mucho mucho problema. Pues si no hay preguntas, nada más, os dejamos el formulario y os damos las gracias. Os seguiremos manteniendo informadas de las siguientes actividades formativas a través del correo y, y bueno, pues nos seguiremos viendo. Sabéis que estamos en el quinto centenario, como hemos dicho, si tenéis dudas, preguntas, si queréis, si os animáis a hacer un programa fuera del concurso con una periodicidad eh, más, más concreta, bueno, pues también estamos por aquí. Así que nada más, nos vemos. Muchas gracias, y muchas gracias, Pablo. Gracias. Que, pues, muchas gracias a todos. Adiós. Perdona, una, una última cuestión antes de que cerréis. No sé si me escuchas todavía, sí Pablo. Eh, en fin, me, me he perdido unos minutos al final. Decíais que iba a pasar un, un cuestionario por si había alguna otra formación. Ah, mira, está aquí, lo estoy viendo en el chat, ¿no? Vale, vale, lo no, pienso, que hizo lo, lo, lo viendo ya ¿no? está. Estupendo, mm, sí, vale. sí, sí, sí. Venga, gracias a todos. Perfecto, gracias.